pero bueno, la realidad es que eh, estos tres meses han cambiado mucho ¿no? la situación de la Unión Europea, de los países miembros de la Unión Europea y sobre todo de las personas, y de las que más, a las personas en situación de pobreza y exclusión social. Aquí la Estrategia 2020 tenía la meta de empleo, la meta educativa y también, por supuesto, el afrontar la reducción de la pobreza. Eh, poco se había conseguido en reducción de la pobreza, pero después de estos tres meses nos tememos que no es que no se haya reducido poco, sino que tendremos una situación mucho peor de la que teníamos antes.